Mi nombre es Wilmer Saavedra, eh, yo represento a Flexible Packaging Solutions, una empresa de consultoría que tengo en Estados Unidos, en Miami. Eh, sin embargo, gran parte de mi vida y mi experiencia flexible fue muy enfocada en empresas de conversión y eh, del grupo de flexibles y hoy Amcor, eh, Amcor compañía de, en, en Cali, Cali, Colombia. Muy bien. Eh... ¿Cuáles son las dos o tres tendencias tecnológicas que podría mencionar eh, que hay en América Latina en empaques eh, eh, flexibles, plásticos? Un, o sea, eh, definitivamente la te, una tendencia, y es la más importante en mi opinión, es el tema de sustentabilidad, el, el tema de, de que hoy tenemos que estar pensando que los empaques van a seguir creciendo. Sí. Y el empaque flexible es el de mayor crecimiento, crece aproximadamente el del 5 y 6% CAGR en 2, 3 años. Entonces tenemos que ir pensando siempre en la parte de sustentabilidad, cómo, cómo ayudar, cómo hacer mejores diseños, cómo hacer reciclabilidad, cómo hacer reuso. Y un poquito esto todo en línea con la nueva tendencia de la economía circular. En cuanto a los empaques eh, retortables en América Latina, ¿qué tanto está creciendo su uso y producción? Dentro de los empaques flexibles, el empaque que más crece es el empaque, el doypack o el stand-up back y dentro de esos empaques eh, del doypack autoparables, el retortable es de los que más está creciendo. Eh, eh, Crecen un poquitico en dos puntos más que los, que los anteriores, es decir, en un 6% el empaque le va a seguir creciendo en el sentido del tipo de vida, el, eh, esa, ese, digamos, ese corre-corre que hoy tenemos, ¿no es cierto?, y que necesitamos que los alimentos estén listos claro. y no, te, no tenemos mucho tiempo para estar preparando. ¿Esa es la razón de este crecimiento? Esa es la principal razón de ese crecimiento. El otro tema donde es, donde es muy utilizado es el tema de de las porciones militares, ¿no es cierto?, los ejércitos utilizan mucho este tipo de empaque, este tipo de empaque reemplazó la lata, por eso hoy los soldados andan con sus morrales y tienen mayor capacidad de echarse los tamales, los frígoles, el arroz, ok, y antes era en lata, que es mucho más pesada. ¿Hay algunos países que sean líderes en este tipo de envase en América sí, Latina? Definitivamente eh, eh, Asia, es el, el principal, okay. todo lo que es Asia, China, Japón, etc., sin embargo Europa y en su orden Estados Unidos... Y uno diría que era como un cuarto Latinoamérica, ¿no es cierto? ¿En América Latina algún país que destaque? ¿En, en empaques eh, de, de retortables? Sí. Eh, básicamente Chile. Chile yo creo que nos lleva un poco de ventaja a países como Colombia. Brasil también lo tiene, ¿no es cierto? Pero creo que Chile y Brasil son los más importantes de este tipo de empaque. Muy bien. Eh, durante su conferencia usted hablará sobre tecnología High Pressure. Podría platicarnos un poco sí, de esta high pressure, de, de, de HPP y es muy en línea con lo para ir reemplazando poco a poco lo, el empaque retortable. Más que reemplazarlo es como una alternativa de conservación, de inocuidad, de productos con menos conserv, elementos conservantes, eh, más frescura, no es cierto que, que, que para mantener mejor todas las que son eh, las proteínas. Eso es un eh, empaque, en, es un proceso de frío, no es un proceso en caliente y allí una de las ventajas que él tiene. Los empaques flexibles tene, tienen que ir a, en, en esa línea y sus desarrollos que cumplan con los requisitos de, de HPP. Bien, eh, ¿usted diría que esta tecnología está, eh, va a transformar la, in, la industria de envases plásticos? A pesar de no ser nuevo, nuevo, puede tener 5 eh, o seis años los empaques plásticos van a tener que ir acomodándose a eso, pero no, pero no solamente los empaques, sino la forma de preparación de algunos productos para que puedan ser tratados eh, por, por altas presiones. Okay. Eh, ¿Qué diría que falta aprender uh, de, los, de los envases flexibles en América Latina? ¿Qué nos falta? Eh, a ver, yo, yo pienso que el tema de los flexibles y en mi opinión la parte más importante y a la que yo le daría énfasis a, a todas las personas que están en este mundo de lo flexible es el tema de la aplicación de empaque. Nunca olvidar que el empaque flexible, cuando uno habla de empaque flexible habla de aplicación, y cuando habla de aplicación habla de tres cosas, que es el producto de empacar, la máquina empacadora y el laminado, su estructura. Los tres es un matrimonio, no se pueden separar. Si usted mueve uno, va a haber, algo tiene que hacer en los otros dos porque algo se le va a cambiar. Finalmente, eh, ¿cuál, ¿cuál es su opinión acerca de esta segunda eh, cumbre? Me encanta, me encanta. Es la segunda vez que vengo y me encanta porque eh, igual, por ejemplo, esta mañana me enteraba de cosas de la parte de sustentabilidad de personas con mucha propiedad, con conocimiento de los temas y la verdad, uno siempre aprende y es excelente, me parece eh, hasta ahora en el día de hoy lo que hemos, lo que yo he visto en la cumbre. Además, muy agradecido de que ya llevo un segundo año de que me hayan invitado. Gracias.